Vamos a seguir con el ego. Les quiero compartir algo personal. Después de encontrar el Dharma, muy pronto veía que las condiciones mejores para practicar el Dharma son ser monástica. Y mi primera reacción era, bueno, si es cierto lo que dicen ellos, esto es la manera de hacerlo, porque sí. Y tomé un tiempo para averiguar, y desafiar, y dudar, y preguntar, y preguntar, y preguntar, y preguntar a la pobre moja. De Especia, que estaba en el monasterio cuando estaba leyendo y meditando, preguntando y preguntando y to, pasaba todas sus comidas contestando y, no, ella felizmente contestando y contestando me molestía mucho en un sentido y en un cierto momento decidí que sí que, que cuando estoy lista, cuando ya no llega el momento, sí, yo creo que esto sí, esto es para mí. Y ya más o menos había decidido que voy en esta dirección. Y después fui a, al retiro de Vajrasattva. Y yo tenía la gran fortuna de estar en un retiro de Vallasatra. Eh, pero durante ese retiro, la masa por ejemplo, estaba hablando de las desventajas del Ego. Lo que atesurar al Ego nos hace. Estaba hablando de esto. Lo que sufrimos por el Ego. Era una enseñanza muy inspiradora. Muy, muy inspiradora. Y esto es el momento en que ya... no. Y aunque obviamente, realmente decidir de soltar el ego no es suficiente. ¿no? Este ego es producto de mucha familiarización. Muchas horas de cuentos, muchas, muchas horas, muchos hábitos mentales, emocionales. Sin embargo, este momento de decidir que no me importa cuáles armas necesito, cuáles métodos necesito, dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Este tipo tiene que perder esta batalla. Y es una batalla a la mu muerte. Hacia la muerte. A muerte. A muerte. Es una batalla a muerte. Y yo no muero. Es el ego que tiene que morir. Y simplemente esta decisión eh, de no. Para mí ha, ha sido un momento clave en mi vida, obviamente. Y la vez previa estábamos observando el daño que nuestro ego nos hace en esta vida los conflictos, las peleas, las discusiones interminables, la molestia o tristeza que sentimos por crítica, el enojo con tu el Ego no recibe cuando otros no hacen lo que al Ego le hubiera gustado. El dolor de estar enojado con el mundo, con alguien. Es doloroso. Es realmente doloroso. El dolor de la pega y rechazo. Locura de estar tomando agua salada una y otra vez, más y más se sedienta, pero sigues tomando. Quizás este vaso, este vaso, quizás este vaso, bueno, a lo mejor este vaso. No. Muchos vasos de todos colores, todas formas, es todo agua salada. Esto es tan doloroso. Dentro de, de los cerros, de la envidia, otra persona tiene una experiencia positiva y lo positivo para ti se convierte en negativo simplemente porque no eres tú quien lo está experimentando y sabes que es agradable y sabes, sabes que es bueno y sabes que es algo positivo. Y por lo tanto, simplemente por el ego, sufres por la felicidad de otra persona. Esto es el ego. Es completamente pervertido, distorsionado y muy enfermo. La competencia competencia continua. Convirtiendo toda la vida en una carrera. ¿Quién está enfrente, quién está por atrás? ¿No? ¿Cómo se compara? Y esta vida tan significativa convertimos en realmente vida de ratón. De ego, los amigos se convierten en enemigos, la gente desconocida se convierte en enemigo, tenemos grandes peleas en la familia, estas relaciones de pareja, los matrimonios que comprometemos toda la vida y, y, y con todas estas y todo el apoyo de ambas familias, y todos se juntan. Y por el ego ya, la persona que más viste como buena, realmente buena, ya te convierte en lo peor que ya es. Las amigas. ¿No? Ya. Vienen las peleas, las competencias, los celos. Ya. A mí se mira la, las, los, los familiares que puede, podemos tener. Todas las amistades que tienen a lo largo de su vida. Cuántos tardes. ¿Cuántas amistades realmente perduran? ¿Y cuántas veces no, pero él ya está en esto, no me gusta esto? No, una vez, ya, cosas muy valiosas en la vida dañamos. Y por el ego, incluso vamos en contra. Aunque solo todo lo que dice es solo para nuestro bienestar. Solo. Pero por el ego. Aunque sabemos. Sabemos. No les interesa otra cosa excepto. Nuestra iluminación, nuestra felicidad. Es difícil meditar. Es difícil meditar. El ego, el ego se molestó con algo que alguien dijo, o okay, que estamos en silencio, con algo que alguien hizo ¿no? y llegas al cojín. ¿no? Ya. En vez de masticar ¿no? el dharma, masticas ¿no? los huesos viejos ¿no? de estas del ego, del ego. Y aun cuando sí, logramos empezar a cultivar cualidades. El orgullo viene y quiere que otros sepan. Quiere que otros se dan cuenta. Ya. Yeah. ¿No? Terrible. pero estos son solo los daños de esta vida. Si miramos más largo plazo, ¿por qué seguimos ciclando en samsara? ¿Por okay. qué? Esta samsara que es como una rueda, nadie nos ha pegado o atado a esta rueda la agarramos con dos manos y quién lo agarra y se le, así ah, yo necesito esto y si solo me hacen esto y me dicen esto entonces sí vamos y no sí y ya otra vez otros ciclos y aún sin mirar en otras vidas ya tenemos mucho material para observar esto en nuestras contemplaciones. Estos patrones no nos hicieron feliz la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera vez. Con toda nuestra inteligencia, ¿cómo es que pensamos que esta cuarta vez, o la quinta vez, o la ¿no? vez número millón, no sé cuánto, ¿Cómo es que pensamos? No, Esta vez el agua salada fue a tomarte un vaso de diamantes. ¿Cómo es que te vas a satisfacer? ¿Cómo? Vemos, vemos. Vemos los ciclos una y otra vez. ¿Y por qué no, no nos hartamos de esto? ¿Por qué? Por el ego, puro ego. Que piensa que yo soy más inteligente de toda la humanidad. Y aun si veo que todos están insatisfechos con esto, en mi caso sí. Y vamos. Pero este mismo ego infantil te lo ha dicho toda tu vida. No, ellos no nos pueden hablar así. No me lo permito. ¿Cómo yo no me lo voy a permitir? Pues vamos. ¿Y qué ganas? Otro ciclo. Otro ciclo. Es ridículo. Y realmente Sanzar es muy cansador. solo somos ciclando en la existencia cíclica Liberación Las causas de liberación Ética Dejar de dañar a otros, bueno si sí. eso es lo que yo necesito hacer para lograr lo que yo lo que el ego quiere, pues adelante, adelante, ¿no? vamos Ponemos pleitos, ponemos demandas, nos permitimos poner en situaciones en que sabemos es una persona gana, o yo o la otra, y ni pensar quién debe ganar, ni pensar, siempre soy yo, siempre, no importa quién es el yo, soy yo. Y el ego es el enemigo de la ética también porque siempre provee los pretextos, la justificación. Incluso en el retiro, ¿no? Este ego, ¿no? Si le damos la abertura, sí, pero yo creo que en mi caso eh, no es un buen uso de mi tiempo hacer esta karma yoga. Y yo debo de hacer otra porque yo puedo contribuir más. Y... Ya vamos, ¿no? Quizás no, pero quizás sí. Vamos, el ego busca pretextos para todo. Todo. Todo que quiere tiene unas buenas razones para hacer. Sí, y veo que tengo razón porque las personas que se están riendo y sonriendo... Son las encargadas de distribuir las tareas. <risa> ¿Y qué nos ha impedido de ir en adelante? De encaminarnos hacia la liberación. Ah, pues es muy difícil, es muy incómodo. Tantas horas, es tan extremo. Samsara, esto sí es extremo. Vida tras vida, ciclar tomando algo que sabes que te envenena, te toxifica, esto es extremo. Esto sí es muy extremista. Tantas vidas ciclando en esto es muy extremista. bloquear los logros? ¿Por qué no tenemos logros? Tenemos las prácticas. Tenemos las condiciones para practicar. ¿Por qué no, no tenemos logros? Solo por el Ego. Solo. O sea, el Ego que no quiere ver faltas. O solo por el Ego. ¿no? Que no quiere soltar ciertas posiciones que ha tomado. Incluso este ego loco que convierte faltas, el momento de ver faltas, en nueva identidad. Oh, yo soy una culpable, yo soy la más culpable de aquí. Otra identidad. El ego es el motor de estas identidades que nos congelan en una posición, nos separan y ¿no? nos aleja de todo lo que necesitamos. y lo que impide la práctica verdadera del dharma es el ego. No a No, pero yo tengo esto. No, pero para mí... Cualquier forma de practicar, si hay impedimentos, si miras, ¿no? sigues el hilo para ver de dónde viene, viene el ego. Todos. En el pasado, cuando Buda era ser humano, cuando no era iluminado todavía, antes, antes, antes, hace largo tiempo, en este tiempo, en esta época, nuestra mente estaba con otro cuerpo. Y nosotros, y este ser que se iba a convertir en el Buda, éramos iguales. Éramos iguales, seres ordinarios. Y ahora aquí estamos con las mentes que tenemos y Buda. ¿Por qué? Porque soltó el ego y cultivo la mente que solo atesora a otros. Es la distinción, es la única. Una vez hizo este cambio, este cambio en actitud, después obviamente nuestros caminos se apartaron. Y él se empezaba a ir en otra dirección, cultivando otras cosas, persiguiendo otras metas. Y ahora ve la diferencia. Mientras los dichos de los budas están inspirando tantas personas, los budas están beneficiando y ayudando a tantas personas. Mientras nosotros con el ego ni siquiera nos podemos ayudar a nosotros mismos. Con la confusión del ego, ni siquiera beneficiamos a nosotros mismos ¿Y por qué nosotros no podemos hacer las actividades de Bodhisattva? Para hacer actividad de bodhisattva no, no se necesita tener más dinero que nosotros tenemos, aun si no tenemos nada. No necesita uno tener más reputación que nosotros tenemos. No necesita uno tener mejor salud. ¡Nada! Las condiciones exteriores para las actividades de bodhisattvas ya las tenemos. La única razón para no hacer esto es Ego. Que en vez de atesorar a otros, estamos atesorando a este yo. Miserable. Y es realmente miserable. Más fudaz, más te pide. Pero no, esto no era suficiente. Yo quiero más, yo quiero otro. Yo he visto a otra persona, tenía otra mejor. Esto es lo que yo quiero. Así nos habla el eco Y es de vernos como fuentes, de satisfacernos en dar. Y cuando lo que estamos dando es nuestro amor, nuestra atención, estos son recursos ilimitados. Mientras, si la vida está basada en recibir y lograr, es completamente limitado. cuánto vas a recibir y recibes todo. Las personas con vidas muy vacías, son los expresidentes. Tenían todo, y que ahora qué. ¿Sí? Su salud se deteriora. Los ves después, se ven personas ya. Acabadas. ¿No? Porque no hay manera de dar suficiente. de recibir suficiente, de dar suficiente al ego. El ego no se satisface, es su tarea. Más, más, no, pero otros, no, pero esto no debe ser, yo sé que hay más. Y no se engañe terriblemente. Y todas las relaciones se complican, todas. Una cosa que el Lamo Sotempoche comentó en esta misma enseñanza que me, que me impactó tanto, que me cambió la vida tanto. Dijo que es por ego, por atesorar el yo, self charge. Es por esto que necesitamos reuniones y organizaciones. Si ¿Sí, todos? Tendríamos una actitud pura de querer atesorar a otros. No necesitamos, como Or, organigramas, de ver quién tiene que escuchar a quién, ¿no? Y quién tiene poder y quién no. No necesitaríamos horas y horas y horas de ponernos de acuerdo, ¿no? cuya visión va a ganar el día. Y después al otro día, los que perdieron se reorganizaron y otra reunión para tratar otra vez de cambiar la, la decisión. Vemos, todos lo vemos. Si es en una organización caritativa, supuestamente para atesurar a otros, ya. Pero no, no, no, no ya. El ego complica todas las relaciones. Todas. Mientras. Mientras. En el mero momento en que soltamos. Exhalamos y realmente soltamos. soltamos. sea lo que sea, haga ¿no? lo que haga, vaya donde quiero, tengo que ir, pero ya no, ya no. Y cuando me entero de maneras de cultivar la mente de bodhichitta que realmente apresura a otros, nada más puede ser importante para mí. Ni en esta, ni en otras vidas. Ni para mi familia, ni para nadie. Esto es lo que todos necesitamos. De mí. Y mejor no tengo que ofrecer. Y realmente podemos sentir en el corazón, literalmente, en el momento en que nos damos cuenta, estamos dolidos por una situación, y nos damos cuenta, si quito de esa situación mi ego, simplemente en este momento de quitar tu ego, ya hay un alivio, ok, ok, déjame mirar la situación. Ya hay una abertura para el bienestar de otros. Y es literalmente como vivir todo el tiempo así. Así. ¿No? Como, como un puño cerrado en el corazón todo el tiempo. Y soltamos. Literalmente la transformación es así de burda, obvia. Cualquier conflicto estamos teniendo, cualquier momento de ansiedad, cualquier momento de agresión. Okay, si, si, no, no, si, si no hubiera ego aquí, no me identificaría como este yo. Suelto esto y somos personas en esta situación. Somos seres que sufrimos. ¿Ok? ¿Cómo lo resolvemos? Ya es completamente otro acercamiento emocional. Y aquí no estamos hablando de actos de bodhisattva, no estamos hablando nada más simplemente mentalmente cambiar y preguntarnos, ¿y si en esta situación en vez de atesorarme a mí, atesoro a otros, ¿qué cambia? Todo cambia, todo, todo. Y si llega otra vez la tensión o la agresión, es porque el ego llega otra vez, no por otra razón. Y la mente de puntichita esta mente, la mente en que hay universos y campos públicos y donde quiera haya seres sintientes, vamos a tratar de crear algo hermoso para ellos. Y si no lo logramos hacer en este eón, no importa, mientras permanezca en el espacio, Con esta visión basta, cabe todo sin ¿sí? abrumarte, sin cansarte, sin ¿sí? exaltar o deprimirte. ¿Ok? Sí, somos muchos aquí en este planeta. ¿No? Vamos, poco a poco. Y si miramos los momentos de dolor, de ansiedad, son mentes muy encerradas, muy encerradas, enfocadas en lo que el ego identifica como importante, que es algo muy chico. Mientras si compartimos ¿no? las perspectivas la felicidad o el anhelo de ser feliz de todos, ya, simplemente en este cambio de actitud, simplemente en este cambio nos empezamos a sanar, sanar de todo, en esta transformación, pero es cuestión de hábito, y por lo tanto, es un entrenamiento. Necesitamos determinación. Necesitamos familiarización. Necesitamos entrenamiento. Necesitamos sembrar semillas de virtud. Y necesitamos culpar el ego. Y estos eran los cinco poderes a practicar, especialmente en el momento de la muerte, pero para toda la vida. Determinación fuerte, familiarización, entrenamiento, semillas de virtud y culpar el ego. Es entrenamiento en Bodhichitta, Y es preparación para la muerte. Y cuando empezamos a identificar lo que recibimos de atesorar a otros, donde quiera miramos, vemos, la bondad de otros. Y todos los daños y sufrimientos y cosas malas que recibimos del ego, los conflictos con otros, el rechazo, el dolor del rechazo, el dolor de todas las experiencias que vienen del ego. Mientras todo lo que está beneficioso para nosotros viene de otros. Viene de atesorar a otros y literalmente viene de otros. Este cuerpo que tenemos, este cuerpo, viene de otros. Y causa Causó este cuerpo, tener este cuerpo, alguien tenía que sufrir por esto. No importa cuál método médico se usa, durante los nueve meses y durante el, ¿cómo se llama? El, parto, el parto, durante este proceso hay dolor, definitivamente, o mucho o más que mucho. Este cuerpo, simplemente para que existiera, para que crezca todos los acaricies, todo el servicio que otros nos hicieron de niño, las veces que caemos y nos ponen... Cosas para que no nos infectamos en las rodillas, en los codos. Todo el trabajo que las personas que nos cuidaban para poder mantener este cuerpo. Todo esto, años y años. Nuestros padres se cansan trabajando para nosotros para darnos comida. Se cansan. Y a veces crean karma negativo tratando de cuidarnos. Trabajando en profesiones donde vayan rompiendo la ética. en lugares con corrupción, en lugares vendiendo cosas no éticas, en lugares donde se manejan muchas mentiras para vender. Muchas situaciones que ni siquiera vamos a saber porque no nos vamos a comentar por vergüenza o por no querer justificar algo o no querer que nos sentimos culpables. No sabemos. Realmente no sabemos. Y aun si su trabajo era perfectamente ético, trabajaban duros y largos años. Largos horas y largos años. Y cuando se sentían cansados y querían quedarse en casa ya cansados, no lo hicieron. ¿Por qué no querían perder este trabajo? ¿Por qué no para ellos mismos? ¿Por qué tienen hijos? No, y en estos momentos cuando nos llegan plegarias, como una persona, como Javier Campos, que está peleando con una enfermedad ya terminal, y tiene y pequeños. pequeñas. Ya sabemos que su muerte es mucho más difícil que la muerte de alguien que no tiene la responsabilidad de cuidar a hijos pequeños. Esto es lo que recibimos teniendo este cuerpo. esto viendo de otros. la educación que recibimos, los maestros y maestras en las escuelas, en la prepa de la, de la kinder hasta los últimos estudios. Todo lo que recibimos, toda esta educación que realmente es valiosa, valiosa. O sea, para nosotros ahora, mantenernos todo lo que recibimos de tener licenciatura, todo el estatus, todas las, todas las oportunidades laborales, toda la confianza, todo, todos los títulos, toda la reputación, todo, todo. Todas las puertas que se nos abrieron por nuestra educación, nos abrieron otros. Nuestra educación moral o ética. ¿Qué es la diferencia si tenemos maestros corruptos o maestros con integridad? ¿Cuál es la diferencia en nuestra vida? Cuando Milarepa llegó a, a repetir sus acciones, en un, en un momento su maestro de chamanismo también eh, perdió su mejor benefactor. Y este benefactor obviamente se dio cuenta que todos los rituales, no rescataba no salvaba la vida de este benefactor y el chamanismo parte importante de tu servicio es que das limpiezas y eliminas los obstáculos para la vida etcétera el chamán viendo esto le dio cuenta de que había estado y él mismo se disculpó con el aretro Diciendo desde mi niñez había estado metido en esto. Comiendo atrocidades por la petición de los benefactores. Dando sustancias para ¿no? envenenar o dañar. Parte del chamanismo que él había estado practicando era esto. Y se disculpó a Milarepa yo me caí en esto. Y ahora yo te estoy metiendo en esto también. Mejor vayas a otro maestro. Milarepa era muy afortunado que su maestro había tenido esta crisis. Y le envió a un maestro de Dark. Y de ahí ya se empezaron a cambiar las cosas para él. Y si somos de buena disposición materialmente, éticamente, intelectualmente, es gracias a nuestra educación que vino de otros. El dinero que tenemos en la cuenta que yo mismo gané, yo misma ahorré. ¿Quién, de, quién me ha empleado? ¿Quién me dio este dinero? Este dinero? Otros. Todo lo que valorizamos viene de otros todo. Nuestra ropa. Nuestros coches. Nuestras casas. Todo. Nuestra comida rica. Todo viene de otros. Y cuando tenemos ego, somos grandes bodhisattvas si prestamos media hora de nuestro tiempo para fregar en la cocina. Pero toda la vida, toda la vida otros nos habían estado sirviendo y fregando. ¿Sí? Toda la vida. Todo esto. Son olas y olas de bondad que nos habían estado llegando de todas direcciones, todas. Donde quiera que vayamos hay seres beneficiándonos. Llegamos aquí donde no conocemos a nadie. Ni conocimos una persona aquí. Llegamos y buscan cómo servirnos. Nosotros aquí haciendo nuestras prácticas y están ¿no? caminando, sudando, tratando de ¿no? sacar el agua de la caña, ¿caña? Caño. del caño. Para nosotros están sacando el agua del caño que nosotros llenamos pero ellos lo sacan para que tengamos buenas condiciones aquí es increíblemente bondadoso esto es lo que recibimos somos recipientes ¿sí? y recibiendo la bondad de otros todo el tiempo Y estas piedras planas en las paredes, el otro día estaba pasando por atrás y señor Fidel, Fidel, estaba picando piedras, literalmente picando piedras. Y comentó que sí, que ¿no? al patrón así le gusta, que es los... Sé que las cosas están, las paredes son hechas de piedra, planta, bonito. Ni siquiera pensamos, miramos, subimos y bajamos las escaleras y vamos por todos lados sin pensar. ¿Alguien picó estas piedras? Cada piedra que para nosotros es decoración. ¿no? Un bonito fondo para una foto de nosotros. ¿Alguien picó estas piedras? Porque sabían que a nosotros nos iba a gustar. Para que sea plano donde caminamos en las escaleras. Para que se ve bonito. Alguien pica estas piedras. Y nosotros nada más aprovechamos. y estamos aprovechando continuamente de la bondad de otros, del labor de otros, del sudor de otros, del dolor de otros, del cansancio de otros, del sufrimiento de otros. Y si pensamos que no lo están haciendo por bondad sino por dinero, entonces ¿qué estamos diciendo? Está bien que por la diferencia en recursos en me sirva, que no es nada bondadoso para mí. Aún pensar así es puro ego. Se está sentando aquí, picando piedras para mí. Y el, el punto es de saber que todo lo que aprovechamos, todo lo que es beneficioso para nosotros, viene de otros. Todas las cosas materiales que aprovechamos y las cosas no materiales, la buena reputación Viene de otros. El respeto viene de otros. Y esto otra vez es solo esta vida. Simplemente llegar aquí, tener el preciado cuerpo humano. Es por otros. Las causas kármicas de tener preciado vida humana son ética, generosidad. Ética indica no dañar a otros. Otros están completamente su presencia permea todo. Todo. Es solo por el eco que pienso que yo soy otra cosa que no sean los otros. La generosidad. Necesitamos dar a otros. Esta es generosidad. Necesitamos otros. todas las felicidades de los reinos superiores. La liberación, la, la, lo fundamental para trabajar hacia la liberación es la ética, en que abandonamos daño. ¿Daño a qué? Daño a otros. Dejar de decir mentiras, dejar de robar, dejar de matar, dejar de cometer um, adulterio, mal conducta sexual, dejar de hacer plática divisoria, palabras fuertes. Necesitamos otros por todo esto. Y la iluminación y toda la sanación que recibimos simplemente atesurando a otros viene de otros. Depende de su presencia. Y todo lo que recibimos cuando cultivamos compasión depende de qué? De su sufrimiento. La iluminación viene de otros. Sin seres incontables que incondicionalmente los Budas generan el anhelo de beneficiar. Sin los seres incontables, no hay, no hay bodhicitta, no hay iluminación. Sin esto no hay budas. Sin budas no hay el Dharma. Sin el Dharma, todo esto no está. Todo este camino espiritual no existe sin seres que sufren. Y la única conclusión es que los seres sintientes son la fuente de toda felicidad. Todo lo que es bueno en nuestras vidas como tarea para la siguiente vez que nos reunimos, quizás busquen algo que ven que no viene de otros, una cosa en que no hay la presencia de otros, una cosa en cuando ven algo y se preguntan, ¿vino de otros? Entonces, eleva un poquito tu conciencia de la presencia de otros, de lo que recibes de otros. ¿Vino de otros? Pues sí. ¿Esto? tengo gracias a otros? Yo no tenía que memorizar el orden de lo que quise plantear, con la presencia de otros. Y ¿Ustedes escucharon algo que no era tan desorganizado por la presencia de otros? Ni nos podemos mover sin estar moviendo con otros. Y si nos movemos con otros o contra otros, solo depende de la presencia o ausencia del ego. Ignorancia. Y esto es la esencia de lo que Buda descubrió. Que el yo no existo aparte de otros. Y mientras aferro a este yo, sufro. Mientras no, esta es armonía, felicidad, tranquilidad, paz, una vida completamente significativa es la fuente de todas cualidades y finalmente es el completo despertar.